Hola, soy It7. En este tutorial voy a mostrarte cómo instalar y configurar Mozilla Thunderbird para leer tus emails. Mozilla Thunderbird es un programa gratis de código abierto, eh, un cliente de mail multiplataforma y también es cliente de noticias y chat, desarrollado por la Fundación Mozilla. El primer paso es ir a Google y buscar Mozilla Thunderbird. seleccionamos el primer resultado esta es la página oficial acá presionamos el botón descargar Thunderbird y esperamos que la descarga se complete una vez que la descarga se complete vamos a nuestra carpeta de descargas y abrimos el instalador presionamos el botón ejecutar en el mensaje de seguridad en la bienvenida eh, presionamos el botón siguiente en este, en mi caso voy a utilizar eh, la, la instalación estándar y voy a dejar marcado la opción que use Thunderbird como la aplicación por defecto para clientes de mail siguiente y instalar una vez que la instalación se completó le damos finalizar y thunderbird se va a ejecutar en este momento bueno thunderbird está ejecutado en esta ventanita, integración con el sistema, eh, vamos a eh, desmarcar esta opción que es para que, eh, ver esta misma, este mismo mensaje todas las veces que ejecutamos Thunderbird. Es un poco molesto, así que lo vamos a desmarcar y vamos a presionar OK. Acá nos encontramos con nuestro wizard para eh, agregar una cuenta de mail. Eh, tenemos dos opciones: eh, crear una cuenta de email. Con estos dos servicios, o eh, saltearnos esto y usar una cuenta de mail existente. En mi caso, voy a usar una cuenta de mail existente. Presionamos el botón y acá eh, tenemos que escribir nuestro nombre, la dirección de correo, incluyendo el dominio y la contraseña de nuestro email. Yo voy a usar una cuenta de Gmail. Presionamos continuar y la configuración ya está lista, podemos usar la opción IMAP o POP3, eh, yo voy a dejar seleccionado IMAP que cada vez que quiero consultar los mails necesito conectarme a internet, presionamos el botón DON. o sea terminar Va a comprobar nuestro password y eso es todo. Ya tenemos la cuenta de mail agregada, es un procedimiento bastante fácil eh, para ver nuestro mail. Tenemos que ir acá a Inbox, o sea, bandeja de entrada. Y el cliente Thunderbird va a descargar nuestros emails. Acá lo estamos viendo. Recuerda que, que Thunderbird eh, puede ser configurado para leer emails de muchas cuentas al mismo tiempo si queremos agregar otra cuenta a nuestro cliente vamos al menú archivo que lo vamos a ver presionando la tecla alt de nuestro teclado después seleccionamos eh, en el menú archivo eh, herramientas y en herramientas vamos a configuración de cuentas en configuración de cuentas nos sale esta ventana y acá tenemos acción de cuentas le hacemos clic y nos sale una opción que es agregar una cuenta de email. Una vez que la presionamos nos sale el mismo wizard que nos encontramos hace un rato y volvemos a completarlo usando los datos de nuestra segunda cuenta de email. Puedes agregar todas las que quieras. Bueno, si te gustó este tutorial puedes suscribirte a mi canal de YouTube. Gracias por ver el video. Saludos.